Me llamo Marina Subirats, soy catedrática emérita de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fui directora del Instituto de la Mujer, del Ministerio de Asuntos Sociales y concejala de Educación en Barcelona. Y uno de los temas en los que más he trabajado a lo largo de la vida y que más me apasiona ha sido la educación, y especialmente la educación de niños y niñas, lo que llamamos coeducación. He escrito bastante sobre esto. Mi último libro se llama precisamente Coeducación apuesta por la libertad. Uno de los problemas fundamentales que tenemos es que el, lo que llamamos el androcentrismo, es decir, el que todo esté eh, montado en la sociedad y en la cultura para que eh, la figura masculina sea central, es algo tan normal, ha sido siempre así, con lo cual no lo vemos como algo sorprendente, que debería sorprendernos, ¿verdad? No es normal que en una sociedad en la cual existen dos sexos distintos, hombres y mujeres, resulta que todo está pensado en función de los hombres. ¿Cuál es la nueva etapa que hay que enfocar? Lo que yo llamo la desaparición de los géneros y la eh, construcción de una, de una cultura andrógina, mm. no androcéntrica, mm. andrógina. Es decir, que una todo lo que se atribuía a los hombres y todo lo que se atribuía a las mujeres. Yeah. Y que lo ponga al alcance de todo el mundo. Entonces, esto es una operación complicada. ¿Por qué? Porque durante milenios se ha creído que todo lo de los hombres era más importante. ¿no? Eh, las mujeres, cuando queremos mm, progresar, ser más libres, tendemos a imitar los comportamientos masculinos. Mm -hmm. ¿Eh? En una primera etapa, bueno, esto era inevitable. Lo malo es que esto no estuvo acompañado de que los hombres hicieran el esfuerzo por aprender todo lo que nosotras hacíamos. Ahora hay que ir por la segunda parte, que es abrir a los hombres el mundo femenino. Mm -hmm. Pero para que esto pueda ser, pues, sea posible, primero hay que hacer eh, otra cosa que es nosotras mismas darle valor. ¿Qué consejos prácticos puedes dar en la coeducación en la familia? ahora ya se sabe si una criatura va a ser niño o niña porque se sabe antes de que nazca no uh -huh. pues ya generalmente la familia orienta toda la preparación de la llegada de esta criatura en función de, de, del sexo que va a tener uh -huh. entonces el color de la habitación los juguetitos que le compra la ropa esto fuera o sea estamos en una etapa en la que tenemos que ir deshaciendo toda una especie de de cajoncitos eh? que, que, que hemos hecho, por una razón que hay que tener clara. Siempre la humanidad, en cuanto establece diferencias, que las diferencias existen, mm. pero generalmente siempre las convierte en jerarquías. Yeah. Mal asunto. Mm. No, mm. deshagamos todos estos cajoncitos y todo para todos y todas. Mm. A mí realmente me parece terrible que desde muy pequeños los niños tengan juguetes bélicos. Yeah. Eh? Bueno. En los niños creamos el guerrero. Es lo que todavía hoy perdura. No somos conscientes, pero es lo que hacemos. Los mismos juguetes al niño que a la niña. El niño, si, si, si le das una, una muñeca y, y ve a una hermana, por ejemplo, un poco mayor, que está jugando con la muñeca, el niño la va a imitar. Sí, pero hay veces que son los padres mismos los que si le regalas una muñeca al niño te miran como diciendo perdona. Eh, para el niño no. Pues es lo que hay que explicar a los padres. Mm. Es lo que hay que explicar. Luego otra cosa muy importante, la manera de tratar a la criatura. Hay una historia muy bonita que cuenta una, una... Françoise Ditier, una antropóloga francesa que murió hace unos meses, que se había dedicado muchísimo a estudiar las relaciones de hombres y mujeres y había estudiado mucho qué pasaba en África. Ella estaba en Burkina Faso. Y veía a las mujeres que iban a trabajar al campo con sus criaturas que las llevaban a, a, sí. a la espalda. Entonces, ella veía que eh, cuando la criatura lloraba, si era un niño, inmediatamente la cogían y le daban la teta. Uh -huh. Si era una niña, no. Esperaban. Y uh -huh. les preguntó, ¿por qué hacéis esta diferencia? Y las mujeres le dijeron, mira, es que los niños tienen el corazón rojo, impaciente, y no les puedes hacer esperar. En cambio, una niña tiene que aprender que nunca va a tener satisfacción en la vida. Qué duro, ¿verdad? Que nunca va a tener satisfacción, nunca va a obtener lo que ella quiere. Y por eso las hacemos esperar, para que se vayan adaptando a lo que va a ser su vida. Mm. Y como esta te podría explicar muchas, muchas historias que recogen las antropólogas, donde vemos que la educación de las niñas ha sido aprender a sufrir. En parte también a veces la de los niños, pero de otra manera. Mm. Las niñas aprender a sufrir, aprender a sufrir, a trabajar, a ser cómplices de la madre en todo aquello que era la dureza del, del cuidar a los hermanitos, de... todo esto fuera. Mm. ¿En qué sentido? En que si lo pides a la hija, pídeselo al hijo. Y mm. valoro lo igual. Y mm. si la niña tiene una muñeca, que el niño tenga una muñeca. Y luego jugará la muñeca. Yo nunca jugué a muñecas, por ejemplo. El feminismo es un movimiento de liberación de mujeres y de hombres. Mm. Pasa que los hombres todavía no se han dado del todo cuenta. <risa>